¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Respetando la cuarentena? ¡Excelente, papá! Bueno, y al igual que nosotros, los dispositivos móviles también cumplen un ciclo de vida. ¿Nacen? Bueno, no nacen, son fabricados. ¿Crecen? Bueno, no crecen, son optimizados. ¿Se reproducen? No, no no se reproducen. Bueno, tú tampoco te reproduces. Y mueren, o dejan de ser útiles. Pero, ¿cuánto es el tiempo real de vida útil que tiene un celular? Claro que si lo cuidas muy bien como princesa te puede durar dos o más años pero en realidad el tiempo normal de vida útil de un celular es de un año ¿Por qué crees que los dispositivos móviles que son vendidos en pospago en diferentes líneas móviles tienen un plan de un año? A veces menos, de medio año o de año y medio Los desarrolladores y los sistemas operativos como Android o como IOS para Mac lo que hacen es saber cuáles son los dispositivos nuevos y todas las actualizaciones o nuevas versiones que salen de Android, de IOS, están hechas para optimizar los recursos de los celulares que están saliendo al mercado, pero qué pasa cuando tu celular ya tiene no una semana o un mes de vida, sino que tiene medio año o un año, ¿Tú crees que la nueva versión de Android va a ser más compatible con los nuevos dispositivos que están saliendo o con tu celular? que fue producido hace un año. Obviamente la arquitectura de funcionamiento de tu móvil no está adecuada para las nuevas versiones de Android y es por eso que las nuevas versiones de Android no van a poder sacarle todo el jugo a tu dispositivo. ¡Uy, qué mal! Android y iPhone tienen mucha consideración con tu equipo cuando está nuevo, cuando acaba de salir al mercado. ¡Qué bien! Pero que no te engañen, una vez que tu celular tiene meses o un año las nuevas actualizaciones, las nuevas versiones de Android van a ser ajustables y optimizables para las arquitecturas de los nuevos equipos Qué mal. Es por eso que si tú quieres que tu celular funcione a su máxima potencia lo más radical que podemos hacer es una formateada de fábrica y esto por tres razones principales Número uno, vas a borrar todos los archivos temporales de programas incluso que ya desinstalaste hace tiempo ¡Qué bien! Número 2, se eliminan todos los archivos residuales. Y la tercera razón de por lo cual es tan importante una formateada de fábrica, es porque al formatear de fábrica, vas a volver a tener la versión de Android, que originalmente es la más compatible y la más adecuada para tu dispositivo móvil, para tu celular. ¡Ah! Pero tú me dirás... Si dejo mi dispositivo con la versión de Android de fábrica, mi celular no va a estar actualizado. Claro, pero yo no me refiero a eso nada más. No me subestimes, no me faltes el respeto. Obvio pues papá, pero no pasa nada, porque si de la versión de fábrica te saltas directamente a la última versión de Android, no vas a tener que instalar todas las versiones que han habido entre la de fábrica y la última, por lo cual la actualización va a ser mucho más limpia y tu dispositivo va a seguir siendo igual de rápido. Siempre es bueno hacer una formateada de fábrica, tal vez al mes, a los 2 o los 3 meses cada cierto tiempo, pero definitivamente al formatear de fábrica vas a notar la diferencia. Y ahora, antes de hacer un formateo de fábrica, no te olvides tener siempre a la mano tu clave de Gmail con la cual entras a la Play Store y tu clave de Facebook, ya que otras como Instagram, Whatsapp, dependen justamente de esas dos claves, esas dos son las más importantes, la de tu Gmail y la de tu Facebook. Y obviamente salva todos tus packs, todas tus imágenes o documentos que quieras antes de hacer una formateada, pásalas a la memoria externa o pásalas a una computadora. Para formatear de fábrica iremos a ajustes. Luego, según la versión de Android que tengas y según tu dispositivo, va a cambiar las opciones. Por ejemplo, en los modelos Samsung, después de ir a ajustes, tenemos que ir a la opción que está al final que dice acerca del teléfono. Pero si estuviéramos en un celular de la marca Huawei, por ejemplo, igual después de entrar a ajustes, nos dirigimos a la parte final hasta donde dice sistemas. En la gran mayoría de casos, una vez que entramos a ajustes de teléfono o a sistemas, vamos a buscar la opción que dice restablecer, que como te digo, restablecerá todo tu teléfono a la configuración de fábrica, como cuando lo acabas de comprar por primera vez, ¿por primera vez? Bueno, siempre se compra una vez, ¿no? a menos que te hayan robado el celular y el extorsionador te quiera cobrar otra vez por devolverte el celular.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 Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Maxu y respeten a la cuarentona, digo cuarentena.